Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Moreno. En pantalla ve a Juana José, de 22 años, una madre hispana que estaba embarazada cuando fue asesinada, presuntamente a manos de una persona que tendría una relación con ella. Un hombre de 22 años quien la habría estrangulado el pasado 29 de enero, según ha dado a conocer el departamento de policía de la ciudad de Gainesville en Georgia, donde se ha emitido una alerta de última hora para dar con el paradero de este sujeto. La descripción que ellos han dado es el nombre que aparece allí en pantalla y piden que cualquier persona que tenga información se comunique de inmediato con ellos o al 911. Dicen esta información que pueda proporcionar la comunidad va a ser vital en poder combatir el crimen y capturar